Bueno pues me he mudado a Madrid Me he ido de casa de mis padres La verdad tenía muchas ganas de hacerlo Pero nunca imaginé que realmente fuera hacerlo Porque joder, a ver, seamos sinceros En casa de nuestros padres estamos En la puta gloria Pero nunca hay que negar que en tu propia casa Con tus propias normas Estamos en la puta gloria porque podemos hacer salgas de los juegos, tiras un cuadro y da igual no tienes a tus padres que te digan nada y qué os vengo a decir con todo esto pues que, a ver, viviendo solo eh, he disfrutado de muchas cosas cosas pero también he echado de menos otras tantas, entonces hoy os traigo, pros y contras de independizarse, de ¡De emanciparse! Está claro que vivir solo eh, hace que seas el dueño y señor de, de todo lo que hay en la casa. Como por ejemplo algo muy importante que todos deseamos cuando estamos viviendo con nuestros padres, que es el mando a distancia. Olvídate de pelearte ah. por ver tu serie eh. favorita, joder eres el dios. viene un amigo tuyo a casa Diga, y se pone amigo. a ver la tele mientras están dando algo que te gusta NO IMPORTA PORQUE ERES EL DUEÑO SEÑOR DE LA TELEVISIÓN Está guapo el programa, ¿eh? Yeah. Sí, chicos, mola ser el dueño de la televisión, ¿verdad? Pero, ¿y qué me decís de poner nuestras propias normas, eh? No tener que pedir permiso a nuestros padres para ABSOLUTAMENTE NADA ¿Qué me decís? Diga Tío, tenemos que montar una fiesta en tu casa de esas que sean legendarias Que va, tío, debería pedirle permiso a mis... Sí, es una gran ventaja, pero no os penséis que todo van a ser fiestas y desmadres, ¿sabes? Sí, porque no. Puta madre, hostia, puta, la fiesta de los cojones, me cago en la Virgen, otra hostia. Sí, amigos, no tendremos a nuestra madre ni a nadie que nos recoja toda la mierda que vamos dejando por ahí. Lo que me lleva a otra, a otra desventaja, a otra contra, ¿no? Y es precisamente esa, que no tenemos a nuestra madre. ¿Que por qué es una desventaja? Oye, mamá, que... De... Con... Sí, esto nos llevará a que empecemos a comer de una forma rara, ¿no? Que empecemos a comer, pues, eh, huevos, eh, croquetas, patatas fritas, pizza, nada de verdura... ¡Joder, es la puta gloria! ¿O no? Chicos, hacedme caso. No es la puta gloria. Porque en algún momento si empezamos a comer estas mierdas constantemente durante todos los días, nos pondremos malos. ¿Y quién faltará ahí para traerte esa sopita calentita que necesitas mi niño? Ponte la sopita, que rica. ¡Mua! Sí, nuestra madre no estará para hacer eso. Pero a ver, el hecho de que no esté nuestra madre también se puede convertir en una ventaja. ¿No? En un pro ¿Por qué? Porque... Porque podemos ordenar las cosas como a nosotros nos salga de los santísimos cojones Y encontrar las cosas justo donde las habías dejado Y ya está Vale, vámonos ¿Dónde cojones? ¿Me cago en la puta? ¿Dónde coño? ¡Mamá! ¿Dónde están mis pa ¡Ay, madres! ¿Cómo son? Hay algo que sí que jode, pero bien Y es el tema del... ¡Del dinerillo! Claro, a ver, estando con tus padres eh, Pues si no tienes dinero, coges y le dices Oye, papá, dame, dame un poquillo de... ¿Sabes? Que me voy a ir por ahí con mis amigos Tu padre coge, después de darte un sermón sobre... Sobre el trabajo duro, la constancia y demás Pues cogerá y te dará... El billete, y tú dirás, me la suda, me voy. Pero estando solos, la cosa no va a ser así. Eh, dime, tío. ¿Por qué no te vienes a echar unas cervezas? ¡Va a ser legendario! Que va, que va, que va, que va. O sea, no tengo dinero, tío, cero. Venga, que yo te invito. Ah, bueno, si tú invitas, entonces sí. Menos mal, eh, que tenemos ahí a los amigos. Que nos prestan dinerillo. Sin nada a cambio, ¿eh? Nada más que por la amistad. <ríe> Amigos. ¡Ah! Y ahora, chicos, llegamos al punto crucial. A la mejor ventaja de todas. Al clímax de nuestra vida. A, lo, a, a la gloria de, de, de la independencia paternal. Es cuando te das cuenta que estás en el paraíso. Y es... ¡Cagar con la puerta abierta! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ah, ¡Ah, me cago en la ah, vale, yo comparto piso con Andrea Copton, pero bueno, ese es otro caso Así que chicos, si estáis pensando en vivir solos, tener realmente en cuenta todas estas cosas que os digo porque la verdad, echaréis en falta muchas cosas, pero también gozaréis de muchas pero tenéis que recopilar, hacer una lista de pros y contras y decir, vale, me merece la pena o no Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, compartirlos con vuestros colegas darle al like para que yo lo sepa ahí con, con un amor eh, bueno eh, y no olvidéis dejar en comentarios todo lo que queráis todo la, la, la, o sea, lo que os, se os pase por la cabeza, dejarlo todo en comentarios que yo os leo siempre. En fin, chicos. Un beso, ¿no? qué? Okay? ¡Hija! Bueno, pues ya está. ¡Voy! Hombre, Álvaro, he visto en el puta que dices! ¡Toma ¡Ah! ¡No! Nos, ¡No! ¡Te calles! mano! ¡Ah! te ¡No! No, no, no. mano! ¡Toma la mano!